Feliz, feliz y agradecida con Papá Dios que me da la oportunidad de poder vivir esto que es un sueño para cualquier persona que trabaje en los medios de televisión y por supuesto eh, a mi actual jefe Roberto Neris y también por supuesto Roberto Ángel Salcedo con la oportunidad de más Roberto. Yo pienso que todo debajo del, del cielo tiene un tiempo y que uno debe de luchar eh, por lograr sus sueños sin esperar que las oportunidades toquen tu puerta solamente. Entonces, esta es una oportunidad maravillosa que recibo con mucho respeto y mucho cariño para todo ese público que domingo tras domingo y diariamente también nos sintoniza a través de Se rumora que puedes quedar en más Roberto, ya que muchas personas le han gustado la forma en que tú haces las preguntas, haces el contraparte con los bol y con, y con, y con el Lastra. ¿qué tú opinas de eso? Bueno, sería una gran oportunidad de crecimiento y sobre todo proyección nacional e internacional y estaría muy contenta y la acogería con mucha humildad porque es el esfuerzo que he trabajado durante todo este tiempo que he estado en televisión y sobre todo sería una proyección y una respuesta para toda esa gente que lucha por sus sueños y que no importa en el lugar más escondido que te encuentres de la República Dominicana Tu oportunidad te va a llegar Y cuando llegues, aprovechala, Pero sobre todo con mucho respeto y humildad Pero te para la película Vamos a darle tiempo al tiempo